Cada cinco años. Cada cinco años. Cada cinco años. Cada cinco años. Si tienes de 35 a 65 años, toca mirarte. El cáncer de cuello de útero se puede prevenir. Mírate, cuídate. Programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.